Ella me dice, mamá, pero es que tú nunca estás aquí conmigo. Eso fue duro, eso fue muy, muy duro. Porque dije, estaré haciendo lo correcto. que El día de mañana, cuánto ella podrá reclamarme no haberme quedado con ella, no haber podido estar acompañándola en sus repasos, en sus explicaciones, sus dudas, sus preguntas, sus misterios, sus inquietudes. Y yo no estaba ahí. Yo estaba estudiando o haciendo un experimento o escribiendo un documento que hacía falta para la vacuna. Estaba pensando en el bien de los demás. Espero, espero realmente que, que me perdone. Momentos súper complicados, tuvimos varios a lo largo del desarrollo de, de nuestros candidatos. Era un vaivén de, de, de sensaciones. no. Un día nos alegramos, otro día, en fin, la pasábamos mal por, por, por pequeñas eh, incongruencias en los resultados. Pero bueno, finalmente, eh, ya en este momento, logramos contar con eh, una vacuna que está en un bulbo. En el caso de los primeros candidatos vacunales que Soberana probó, que fueron los primeros que se anunciaron en la mesa redonda en agosto, esos primeros candidatos vacunales iban con una dosis muy bajita y no despertaron los niveles de respuesta que nosotros estábamos esperando, de manera que había, como parte de un ensayo clínico, hacer cambios. Y esos momentos fueron momentos muy tensos para el equipo nuestro. Y el ser humano nos deparó eh, sorpresa, o sea, la respuesta en el ser humano no fue la misma que esperábamos a partir de la respuesta que teníamos en animales. Esa quizás fue uno de los momentos más difíciles de todo el proyecto. O sea, tuvimos una respuesta eh, que nos sorprendió y por lo tanto nos llevó a una situación en la que tuvimos que replantearnos el proyecto y retomar de nuevo la senda exitosa. Yo soy un poco pesimista como científico, como investigador. Siempre tengo dudas de que se vaya a obtener el resultado, siempre tengo dudas de que vayamos a, a, a obtener, que nuestras hipótesis se vayan a, a cumplir. Hay otros investigadores que, bueno, que celebran el éxito antes de que salga porque son muy confiados en que van a obtener lo que, lo que se proponen. Yo realmente no soy así, siempre tengo más dudas. Eh, siempre tengo más insatisfacción con que, que pudiéramos haber hecho algo, algo mejor. Y realmente no fue excepción el, el tema este de la vacuna. Y eh, para mí fue una satisfacción enorme el día que obtuvimos los primeros resultados en, en humanos. Y fue cuando por primera vez yo tuve la, la confianza de que realmente íbamos por, por buen camino y los diseños eh, que nos habíamos propuesto realmente habían tenido éxito. ¿no? Me gusta que la gente sonría. O sea, yo de hecho cuando estamos en los momentos, a mí me identifican en el grupo de, de trabajo donde estamos, yo creo que yo juego ese rol, incluso ahora en el contexto de la COVID. En el momento más difícil, yo rompo el, el, el, la dinámica. O sea, trato de buscar un chiste, trato de buscar, trato de buscar algo que la gente en el peor de los momentos sonría. Y ha habido momentos duros, ha habido momentos muy duros ha habido derrotas Ha habido incomprensiones Ha habido cosas difíciles, muy difíciles Y en ese momento uno tiene que hacer algo Y, y, y yo, yo socio mucho la felicidad sonreír Aunque no es lo mismo a mí, desde el principio, yo soy optimista. Yo soy optimista en que podemos lograr resultados porque estos resultados no caen de fly, que de pronto, ah, vamos a hacer una vacuna. Este resultado es el fruto de lo que hemos venido haciendo en la biotecnología desde hace más de 30 años. Y todas esas capacidades, esos conocimientos, que no solo es el conocimiento científico, clínico son las capacidades productivas, el saber hacer de todas estas cosas. Yo creo que nos dan una serie de, digamos, papeletas que apuestan hacia el éxito y creo firmemente que eso, eh, eso lo vamos a lograr todos los que estamos en este empeño, que además tiene que ser en condiciones más rápidas por eh, el contexto mismo de la pandemia que uno tiene que lograr eh, los resultados en menor, eh, en menor cantidad de tiempo. En el transcurso de la vida de un científico se obtienen recubrimientos, se obtienen resultados, pero uno no vive, por lo menos desde mi punto de vista, la felicidad no consiste en eso. Para mí ha, ha sido vivir en la frontera de conocimiento. Eso es una manera de que, que tu vida tiene un sentido. no Por ejemplo, nunca alcanzas una meta. Eh, cuando estás llegando, esa meta se desplaza es otra, es mayor. O sea, es, es, es vivir en una permanente búsqueda. Digamos, es una manera de vivir la vida de manera, yo diría, eterna. Tiene una onda, ¿eh? Tiene una onda ser científico. Genera grandes pasiones. En fin, que se, que se entienda el trabajo de la ciencia como un trabajo útil, necesario y bonito. Una pregunta reiterada que he escuchado frecuentemente en nuestro pueblo, es porque estamos desarrollando varios candidatos vacunales a la vez, en medio de tantas dificultades, en medio de tantos problemas económicos que atraviesa nuestro país. Y la respuesta es muy sencilla, eh, ojalá tuviéramos más.